Pero ama nias campa itztoktoteko katinet chitantok. Juan amuaki ten amuuwanti nechtatsintokilia kanke nias. Sanamote ki pachua, pampa ni nias. Pero ni mechilhuya katimelawak. Más cualiparamuwanti sin tas nias. Pampa sinta amu nias. Amo walas no patayul Pero quemas sempa nias campa ni Juan as kema asiki no Quin machiltis ese mas igual y pa altipacte, para que huica tataculi i ispa toteco. Juan para monekima itsto shitawak i ispa toteco. Juan oquia quiñol melawas, que nicaza toteco tetatolsenkawas. No patayol talisket, quin machiltis mas igualmente nita altipacte, para ya quivica tataculi i ispa toteco. Pampa amonech quien echó para Willis mucho ibas a chitar porque hizo patoteco. Pampaña campa hizo notar se. Quien machilte para toteco quien hasta dolce encaus. Que ya quien hasta dol chitar y panita al Ni pilla más camanálica Pero elis miyak para ankimachilise amanzi Pero que magualas hizo una toteco catitan ya ya mechia canas hasta que no chica Amo a la Pero a mech machdis no chica te que cacto tenotata. Juan no Ito na amo Pampa Kikwis paqui na guan que ti nikcito. No chica notata kipia, No, no ashkana. Y el y que ni pilla, Juanan mechne Y casé pero te ipa y casé campa se más que Jesús cuando Eipey casé yo se unió con Antisembati quitase. Para ten te a elis que escenique para bailar con bailistrucitata, tal y aquí Y casé un metro nate, amo ti ma Juan Jesús que ma chilwy tiene que haya hasta siento kilise, Para ten amo hasta siento kilía que manime chilwy, y casé un nanias, Juan ayer cuando y casé se o metonati, senpa antechitase, ne lianime ancho casé cuando pero más igualmente ni tal tipacticati amonechnel toca, paquise, pero más que hachtuyan mutequipachose, te iban mutequipachol muquepas paquiliste. Que más e si kita taqatilti si cone, pamba no para horas para pero que más ya ta i cone, Ayek mo mo ilhuisin tata ijiowi, pampa nelia para ita sikone katitakatki. Sanse ili juanti, aman muteki pachua, pero sempati mo itase, wan nelia guan paki se, wan amo aki velis amopakilis. Kema asis no patonali keman ni itstosiwaye to ayek hayek mo tenus monekis na, nelia ni mechil y pan no patonali. Ya Willie soñase que estaba ya ipanotoka ya ya no Hasta ama ayemoteno emociono tata Pero ama que está paranelian lise para nelia yurpactose. y no chinita ni me chilwis to que a para Pero así se tonal y ni mechilwis y Sanimechil chilvuya si notata. ¿Y para no se notata que ti ang kinexi Juan notata ma anmes chilvulia Pampa ti ang notata no kian me Juan toke ni walah kite en ya itstok. Nani kis kite en itstok notata Juan ni ipanita al Juan Ama ni quisas tenitas de pacti, Juanita que pili campa notata. Guacate mumas chicago a tiquiluica. Ama ti camanalti chitago a tu juan ti ti machilia. Ayac moti camanalti y catatempo aliste cati hui. Guaca amas nelia ti machilia tatis matinuchitamante. Y que mahayemotimistazintuquilia. tu teco dios mistitanto. Juan Jesús de ama te chilhue. Hasta amas nelía antech nel toca. no pa hora. Kena, ya así con no pa hora que ma noche almuse para se quitemos campa mocholotis. Juan antechka te Pero no Pero nelía amoní estos no celti pampa notata no guaya. Ni me chilhuito ama noche ya ni para anquipilla seta se huiliste y pajna. Y pajnita al tipacte seta y yo huiliste guante equipa pero si mo yo el chico acá tanto